hola profes bienvenidos al curso de creación de vídeos educativos vamos a entrar en la tercera sesión y lo primero que vamos a hacer va a ser un repaso sobre lo que llevamos visto bueno lo primero de lo que hablamos fue del navegador decidimos quedarnos con google chrome ...aunque podíamos haber elegido cualquier otra opción. Después hablamos de buscadores. Decidimos seguir con Google, aunque podíamos haber elegido cualquier otro. Luego vimos que había distintos tipos de plataformas para publicar vídeos pero elegimos, por su simplicidad, un canal de vídeo normal y corriente. De los canales de vídeo que hay disponibles, elegimos YouTube, que es el más utilizado. Luego ya pasamos a hablar de contenidos multimedia. Estuvimos viendo cómo podíamos obtener Imágenes gratuitas y efectos de sonido. Si las imágenes o el sonido no estaba completamente de nuestro agrado, podíamos utilizar un programa de retoque para poder conseguir el efecto que nosotros quisiéramos. Ya tenemos nuestros contenidos multimedia y ahora lo que vamos a hacer va a ser unirlo con un programa que nos permite secuenciar la explicación que vamos a dar en el vídeo. Son los programas de presentaciones. También hay programas de presentaciones que están disponibles online con las ventajas y desventajas que ello supone. Por fin llegamos a la tercera sesión del curso. Ya tenemos preparada nuestra presentación con la lección que vamos a explicar en el vídeo y ahora lo que vamos a hacer va a ser montar esa lección junto con el resto de contenidos que hayamos grabado, que puede ser audio, puede ser vídeo del propio docente, etcétera, etcétera. Los pasos que vamos a seguir para montar nuestro vídeo va a ser lo primero vamos a pasar la presentación que ya hemos diseñado a formato vídeo utilizando un programa de captura de pantalla o screencasting en inglés después cogeremos el vídeo y el audio que hayamos grabado con la explicación del docente que va a aparecer en nuestro vídeo y por último pasamos a desarrollar nuestro vídeo final en el timeline en la línea de tiempo del programa de edición de vídeo y aquí es donde empieza la sesión 3